Urtero falda EZKIGU escribe PERTSONA tamar percho na baño goiago. Lanto quita nilsen Edo lana de Hondurio nilsen diena. Todos los años y no pasa nada. Y este año el coste de tener un sistema productivo criminal es mayor al de otros años. AZKENEAN Egoiar PILA batitsi se eskigun. E, Irurro goitazorti Egoiar ratatik. O goitamalau. O goitaburslangiye gai jotu guine. Etas aspi ospita leamukatu nos empezamos a morir. El profesional sanitario empieza a morir. Eh, empiezan los aplausos, como dices, en las ventanas. Oh, venga, vosotros, eh, seguiráis que lo estáis haciendo muy bien. Muy bien, ¿no? La realidad será otra. Seguiremos igual, igual que en marzo del año pasado, pero sin control de aforo ni de distancias, como al principio de la pandemia, porque el coronavirus sigue aquí, con mucha carga de trabajo y sin vacunas para este sector esencial. Sector esencial al cual nos aplaudían en los balcones, porque debemos ser muy importantes para que nos aplaudan, pero no para que nos vacunen. Si se nama un marcha negotea, egon dan moduan, político batizanda. A petición de los empresarios han mantenido las empresas abiertas, Empresa empresari batzuen, dirugoseari eran tzuteko. Cuando entré a la tienda, casi me da algo. A media mañana teníamos ya la tienda vacía y el almacén y las cámaras también, no teníamos nada que reponer. Solo teníamos las estanterías, yo estaba flipando. Hace poco, el Gobierno Vasco ha dado unos datos que han sido muy clarificatorios. Entre el 70 y el 69% de los brotes que ha habido entre octubre y enero se han dado en centros de trabajo. Y bueno, en mi caso personal, eh, renuncié a mis horas sindicales, renuncié a una jornada reducida que tenía para estar eh, pues, con mis compañeros al pie del cañón, renuncié a mi hija de cuatro años por miedo de... Por de contagiarla ella. No vamos a hablar de los epis. Eh, hay una gestión de epis con una dirección de la organización de racanería. A saruarekin empresa, empresa erikinu kide un bilera bat etaberelengo que si estábamos tan mal tendríamos que pasar en patera. Epia que, que en Va basura por check -in. Tenemos un sistema sanitario que se cae, que tiene unas deficiencias y unas carencias impresionantes que ahora se han hecho más visibles que nunca, pero que cuenta con unas trabajadoras y unos trabajadores que muy comprometidos con su profesión. Eso le está salvando. Después de haber estado trabajando, dándolo todo, con EPIs en forma de bolsas de basura... Hay residencias de mayores que están despidiendo a las trabajadoras ahora porque hay menos ancianos en las residencias. Valemos menos que un Clinex, salvo que produzcamos. Udeletxek la urteta hanbein pliegoak ateratzen dituzte, enpresak aurkezten dira, eta zein edo zein servizu merkeagoak eskainiz. Se publico privatu ere duonekin, langileen eskubideak eta baldintzak dituzte. No haber salud laboral, si no se ataca a los empresarios que han decidido engordar sus bolsillos en base a aumentar la precariedad. La gente va a seguir muriendo. Eso es una opción política. No va a haber cambios en salud laboral hasta que a los empresarios y a las empresarias les salga más caro incumplir que cumplir.